Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Daniel Espejo, Country Manager para España de Klarna, la startup sueca que ha inspirado a multitud de otras startups en el ámbito del Buy Now, pay Later y otros servicios fintech cercanos. La verdad que ha revolucionado todo este sector. Bienvenido, Daniel. Buenos días, Corti. Oye, encantado por la, de estar aquí. Eh, muchas gracias por la invitación y nada, un placer de un ratito contigo. Lo mismo digo, tenía muchas ganas, estáis en todos los lados, tío, o sea, os he visto hasta, me acuerdo alguna vez en Madrid, que ahora yo estoy en Alicante, pero ¿no? cuando está en Madrid hasta carteleras enormes, eh, cerca de Atocha, oh. sé que en Barcelona también habéis eh, puesto eh, publicidad con, con una colaboración que hicisteis con Trade, es decir, habéis revolucionado mucho, vamos a hablar mucho de toda esta revolución que habéis traído, los pagos al e-commerce, pero quería empezar con algo un poco más personal, en tu LinkedIn tienes como un moto, que dices, es, las especializaciones para los insectos, ¿no? de, de Heilen, que es un autor de ciencia ficción que me mola mucho. Oye, ¿qué te inspira esta frase? ¿Qué es lo que. por, ¿por qué? ¿Por qué lo tienes? Bueno, es un, es un mantra ¿no? que, que, que llevo yo por bandera en la vida. Eh, y, y creo que cada vez más, ¿no? En un, en un mundo donde hay que, que cambia más y más rápido, ¿no? Que en el que hay más y más. Eh, eh, yo know, eh, como más eh, oportunidades para, para innovar nuevas tecnologías etcétera creo que la gente que aporta más valor es la gente que tiene una visión un poquito más un poquito más holística ¿no? fíjate que si, si llevo esto por bandera que acabo bueno acabo de tener un hijo hace dos meses y le he llamado leonardo <risa> que mucha oh, gente me yeah. dice, por Dicaprio y yo no por da vinci <risa> eh, que es el como el, el máximo exponente de, de, de esto ¿no? y, y bueno yo eh, a lo largo de mi carrera, pues, he pasado por, por, por distintos puestos, ¿no? Yo era ingeniero al principio, luego hacía producto, algo, algo más, bueno, country manager, ¿no? Que es un puesto, sobre todo, de negocio. Y, y te, das, te vas dando cuenta que el, el poder eh, encontrar eh, puntos de vista distintos es lo que te hace realmente, pues, traer una perspectiva nueva y que aporta mucho valor, ¿no? Y, y bueno, esto, esto es, esta es la razón por la que tengo ese moto eh, y, y sí, eh, soy mega mega mega fan de, de todos los generalistas. Mola, mo, mola el nombre de Leonardo, la verdad que está, está muy bien tirado y mola, mola esa in, intrahistoria. Eh, porque claro, eh, luego al final voy a, vamos a profundizar y quiero entrar en tu, tu carrera profesional, pero... ¿Tú ya desde el punto de vista de Country Manager te encuentras mucho este tipo de perfiles? Es decir, ¿o, o los buscas mucho o, o buscas más eh, especialistas? Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho más la gente generalista, pero sí que es cierto que es, eh, son los perfiles más raros. O sea, hay poca gente que haya tocado muchos palos, pero al final es la gente que aporta más valor. Te, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora mmm, hemos estado contratando a mucha, mucha gente en España yo he estado todo con el foco puesto en, los, en todos los puestos de, de, nosotros tenemos unos equipos que se llaman partners success teams, ¿no? que son eh, equipos que ayudan a las, a las marcas a crecer. ¿no? Entonces, son equipos multidisciplinares. Eh, la típica composición de estos equipos es tener a tres cuatro personas de business development, eh, una persona de marketing, una, un solutions engineer, que es la persona que se encarga de, de diseñar soluciones que salgan un poco de la norma de lo que Klarna normalmente ofrece, eh, tenemos un delivery manager que se encarga de las integraciones, tenemos un analista de datos. Entonces, es un equipo que, como puedes ver, es, hay muchos perfiles distintos. Y, y hace unos años, cuando contratábamos a la gente de business development, que era un equipo todo business development, no, no eran eh, multidisciplinares, ¿no? Contratábamos a gente, sobre todo, que venía del mundo de, de fintech, que, que venía del mundo de pagos, que conociese bien el ecosistema, ¿no? Que supiese bien cómo, cómo funciona una tarjeta, etcétera. Y nos hemos dado cuenta de que es un perfil interesante la gente que ya tiene una, una cierta experiencia en ventas y así, pero lo más interesante es que estas personas hayan trabajado en marcas antes, que es una cosa tan evidente que, que, que, que casi duele admitirlo a, a lo largo de los años, ¿no? Pero ahora lo que buscamos es eh, gente que haya, que tenga experiencia comercial, pero, oye, que haya trabajado en un e-commerce, que haya trabajado en logística, que sepa lo que, que sepa cómo se hace una campaña de marketing para atraer usuarios a una página web de un e-commerce, etc., ¿no? Y buscamos gente, pues eso, un poquito más polivalente, pero que tenga las, las dos vertientes, ¿no? La parte un poquito más comercial, pero la parte también de que entienda la, las marcas. Qué, qué buen punto lo dices tú, qué obvio y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Buscas a alguien comercial, pero es muy importante que entienda la problemática del cliente para poderse poner su piel y ofrecerle algo que realmente le encaje, ¿no? Venderle tu rollo y ya está. Exactamente, exactamente. Y ya te digo, si, si miras a nuestros equipos, hay pues uno que viene de Adidas, otro que viene de Asor, otro que viene de Zara, otro que viene de, y así, de Nike ¿no? Y, y hay muy poca gente que venga pues eso, de Visa, de Mastercard, de bancos y así. Es una cosa que, que es curiosa. Mola, mola y buen aprendizaje. Eh, me voy a remontar a, a, también por si alguien nos está escuchando, habéis hecho mucho ruido y yo estoy seguro que mucha la gente nos escucha, al menos toda la gente más ámbito de e-commerce os conoce, pero por si alguien anda despistado, ¿qué es Klarna y qué problema soluciona? Pues a mí me gusta contarlo con una analogía que es cómo como surgió Klarna, ¿no? que bueno, es una empresa sueca, mmm, hay mucha gente que cree que somos una startup, pero ya, ya en 2005 ya estábamos por ahí, o sea que ya tenemos unos, unos añitos. Y, bueno, y luego eh, somos la, fintech, la segunda fintech privada más grande del mundo y la más grande de Europa, con un valuation de 45,6 billions, 45, 6 billions eh, americanos, ¿no? O sea, 45.600 millones de, de dólares, que es una barbaridad. Eh, pero lo que a mí me gusta contar el problema que solucionaba al principio, ¿no? Y si te remontas a 2005, el e-commerce era un sitio donde la mayoría de la gente no se sentía segura, ¿no? Entonces, la gente no confiaba... En que, oye, me meto en esta página web, me meto aquí mi tarjeta y luego a ver si me mandan algo o si me roban la tarjeta o qué pasa, ¿no? Y en claro el problema que solucionamos es un problema si lo piensas que es muy obvio. Eh, tú vas a una tienda, ¿no? Eh, llegas a, no sé, a Zara, por seguir con el ejemplo, y te pruebas una chaqueta en Zara. Tú no llegas, das 100 euros a, a la persona que está en el mostrador y dices, oye, déjame que me quiero que quiero probar si esta chaqueta me gusta, ¿no? Eso es una cosa eh, irreal, total, no sería rarísimo, ¿no? ¿Por qué en e-commerce sí? Porque si lo piensas en e-commerce es así, pagar los 100 euros y luego te llega la chaqueta a casa, te la pruebas y luego ves lo que haces, ¿no? Entonces, el, el primer producto que lanzó Klarna es el producto que llamamos Pay Later, que lo que consiste es, mmm, le doy, encuentro el producto que me gusta en la página web, lo añado a la cesta, le doy a pagar con Klarna y no pago nada. Ahora me llega el producto a mi casa, lo pruebo y que me gusta, lo pago. Que no, lo, que no me gusta porque no me queda bien, porque el color no es el que es, porque la talla no me... Lo que sea, lo devuelvo y nunca lo pagué. Entonces, al usuario le das la tranquilidad de decir, oye, Clarna está en medio. Por una parte, vamos a, a, tener, a tener cuidado de que el merchant o la marca no te engañe, y no te manda algo raro y si te lo manda, pues te vamos a proteger. Y por otro, te vamos a dar la facilidad de eso, de que nunca pagas algo hasta que no estés contento con ello. Y a la marca, le, como, al final, como los usuarios están más cómodos, pues, venden más. Además, les pagamos instantáneamente, ¿no? A la marca le pagamos en el minuto uno en que la persona finaliza el pago en el e-commerce, le pagamos. Eh, independientemente de cuándo nos pague el usuario, ¿no? Entonces, nos pusimos ahí un poco en medio y de ahí, de ahí surge Klarna y, el, y todo el modelo de Buy Now Pay Later, ¿no? Que somos, somos los pioneros. Y, bueno, y de ahí ya, pues, hemos evolucionado a muchos otros medios de pago, ¿no? Por ejemplo, ahora en España, pues, puedes ir a, por poner otra marca, pues, puedes ir a, a Adidas, ¿no? Te compras unas zapatillas y las puedes pagar en tres plazos sin intereses. Que esto es, pues las zapatillas cuestan 90 euros, pues hoy pagas 30 euros, le da la compra, 30 días más tarde, pagas otros 30 euros y 30 días más tarde los otros 30 euros que te faltan. ¿no? Y de nuevo, a la marca le pagamos en el día 1 y, y ya está, y le quitamos el riesgo de fraude y todo. Entonces, bueno, esto es lo básico, ¿no? Eh, el, el rollo métodos de pago para, para, para e-commerce y así. Luego tenemos. También soluciones para tienda física, o sea que tú puedes ir a, por ejemplo, a Scalpers aquí en España, a una tienda física y puedes pagar en, con los medios de pago de Klarna en la tienda física. Y desde hace unos años eh, estamos sacándole mucho partido también a nuestra base de usuarios. Eh, porque al final lo más, valioso, lo más valioso que tenemos en Klarna no es este modelo de Buy Now que ahora... Si das una pata a una piedra salen 4 o 5 apiletes nuevos, ¿no? Eh, sino que lo que tenemos más valioso es que tenemos 150 millones de usuarios en todo el mundo y son usuarios súper fieles a la marca. Entonces lo que estamos ayudando al resto de marcas es, oye, ¿cómo podemos a, ayudaros con nuestra con esta red a llevaros consumidores a, vuestras, a vuestros e-commerce, ¿no? Entonces nos estamos convirtiendo en una especie de plataforma red de marketing también. Y tenemos distintas soluciones de, pues eso, de afiliados, tenemos un producto que compite con el Comparison Shopping de Google, eh, tenemos, eh, eh, tenemos una, una, eh, unos algoritmos que te que, que ayudan a hacer publicaciones de, de productos y con AI te, te ponemos productos complementarios o te hacemos looks eh, interesantes. Tenemos muchas cosas y al final todo enfocado a, a ayudar a las marcas para que, básicamente, para que vendan más y para que tengan más usuarios, que es el objetivo de todas. Oye, qué, qué chulo. La verdad que habéis creado un que sistema brutal y con un impacto muy fuerte, ¿no? Porque al final, que, creo, si no recuerdo mal, que en, en Suecia sois método de pago preferido ya. Es decir, con más que Paypal, más que tarjetas, más que otros métodos. Comprasteis Sofort, que creo que en Alemania es método de pago do, dominante también. Es decir, el impacto de métodos de pago de Klarna en Europa es muy fuerte. Eh, para una startup, pues bueno, o sea, yo lo he dicho tú, ya no, no sois una startup, pero bueno, que tampoco <risa> lleváis 50 años en el mercado, ¿no? Que al final eh, la, la vida es relativamente corta. Sí, hay muchos países en los que Klarna es claramente el dominante, ¿no? Por por seguir con el ejemplo que ponías de Suecia, en Suecia el 50% de las transacciones e-commerce pasan por Klarna, que es una barbaridad que no pasa en ningún otro mercado, ¿no? O sea, se usan mucho más que las tarjetas eh, propias. Eh, en Alemania, por ejemplo, tenemos 45 millones de usuarios. Eh, tú pones Klarna y PayPal en el mismo checkout y la gente elige más Klarna que, que PayPal, que es, que es, bueno, que PayPal es un gigante a nivel mundial, pero en muchos países de, de Europa eh, Klarna es incluso más grande. Y luego en los, en los mercados más nuevos, pues, como España, Francia, Italia, que los hemos lanzado todos hace aproximadamente dos años, estamos creciendo muy, muy rápido. Eh, tenemos ya en, en todos los mercados, estos que te he dicho, más de un millón de usuarios. En España tenemos casi un millón y medio. Y, y la gente está empezando a cuando ve el, a, a buscar el botoncito de Klarna en las, en las marcas para, para pagar, ¿no? Y luego <ríe> hemos hecho una cosa muy interesante que desde la, desde la parte de producto es muy, muy interesante. Y a mí me toca muy cerca porque yo cuando yo empecé en Klarna trabajando en producto. Y, y, y bueno, ahora, ahora luego te cuento un poquito más de ello porque, porque estuve trabajando en un, en un producto de tarjetas y tal. Pero una cosa que, que, bueno, que inventamos hace un par de años era que teníamos el problema de ese que, el que te decía, ¿no? Que las marcas, o perdón, mejor dicho, los usuarios solo podían usar Klarna en las marcas que ya habían integrado Klarna, ¿no? Y una cosa que nos obsesionaba mucho hace unos, pues, eso, 4 o cinco años era cómo crear eh, ubicuidad, ¿no? O sea, cómo hacer que un usuario no pueda, no tenga que ir buscando en qué marcas puedo pagar, sino que pueda pagar en todos lados. Y una de las cosas que hicimos, que es muy chula y, que os, y a, a, os animo a que la probéis, es que si te bajas la app de Klarna como usuario, ahora mismo puedes ir a cualquier marca del mundo, siempre que haces, te pagas con tarjeta y puedes pagar con Klarna. Es decir, corte, si tú, si tú mañana abres un e-commerce y dices, oye, voy a vender zapatillas y pones y haces pagos con tarjeta, en tu e-commerce puedo ir yo eh, a través de la app de Klarna y pagar con Klarna. Si un usuario va hoy a Amazon, puede comprar con Klarna. Y eso que nosotros no tenemos ningún acuerdo con Amazon. De hecho, es curioso porque nuestro CEO nos ha prohibido trabajar con Amazon. Eh, eh, y, lo que y, y, y bueno, te digo Amazon, te digo el corte inglés, te digo cualquier página web. no Y, y es chula la tecnología porque lo que hacemos es que abrimos como un buscador web dentro de la app. Entonces, ahí puedes navegar a cualquier página web. no eh, Y como estás en nuestro entorno y, y tenemos todos los datos tuyos como usuario, lo que hacemos es que te ayudamos a que vayas súper rápido por el checkout. ¿no? Como sabemos tu nombre, sabemos tu dirección, sabemos todo, pues, te vamos haciendo, ayudando a hacer como el auto como el autofill de Google Chrome, pues, igual por el checkout. Y cuando llegas al momento del pago, eh, reconocemos eh, dentro de tu cesta lo que vas a comprar. ¿no? Imagínate que te vas a comprar unas zapatillas de 120 euros. Pues decimos, eh, hola, Corti, sabemos que te vas a comprar una zapatilla de 120 euros. Eh, si das aquí un botón, puedes crear una tarjeta virtual de un uso que justamente va a tener 120 euros y que la vamos a inyectar al checkout de esta página eh, para, que el, para que la marca cobre. Entonces, la marca va a cobrar en esta tarjeta y tú vas a pagar las la zapatillas que has comprado en tres plazos sin intereses. Es brutal, es brutal porque te da ubicuidad, ¿no? Eh, y te permite también eh, abrir la vía de crecimiento B2C, ¿no? O sea, nosotros hasta hace unos años estábamos limitados a crecer B2B, o sea, a, a activar nuevas marcas y crecer orgánicamente con ellas. Ahora cuando llegamos a un mercado podemos decir, oye, vamos a invertir en que la gente se descargue la app, en, la, en que la gente use, use la funcionalidad y esto nos permite crecer el número de usuarios de una forma brutal, ¿no? Y por darte un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre dar, dar números para que la cosa sea tangible, en Estados Unidos, eh, donde hemos conseguido ser varias veces la app de compras más descargada de toda la App Store y de la, y de la Play Store, eh, estamos creciendo en un millón de usuarios cada mes, que es una, que es una brutalidad. Pero bueno. Oye, qué, qué bueno, qué bueno. Y me, me encanta el ejemplo ¿no? De, de cómo ser creativos para encontrar la solución. Porque es verdad que uno de los problemas cuando tienes, cuando te tienes que integrar en un e-commerce para dar el servicio es, ostras, pues tengo que comenzar el e-commerce, tiene que haber una integración, hay un periodo de sí. tiempo y, y el crecimiento está reducido a mi capacidad para traer e-commerce. Eh, y de la otra forma, eh, bueno, pues es un crecimiento brutal. Yo reconozco, que yo una vez, pues me quería comprar, yo me compro muchos cacharros, en los que veis el vídeo veréis aquí al fondo, tengo cacharros de música, <risa> y, y claro, pues me pasó una vez que quería comprarme uno y estoy buscando tiendas que soportan algún tipo de pago a plazos, porque me decía, bueno, me, no me, hagan, no, bueno, si me gasto mil euros hoy, pues me capan en casa, pero si me gasto cien euritos, no pasa nada. <risa> Entonces entiendo muy bien el, el trasfondo de esa funcionalidad, que puede ser muy útil para mucha gente, ¿no? el transformar cualquier compra donde quieras en, en algo a plazos, mola mucho. Mm. Además, eh, a mí es una cosa que nosotros intentamos siempre eh, hacer esto de, de una forma sostenible, ¿no? Y que sea y que y, y teniendo mucho cuidado también con los usuarios, ¿no? Entonces. Eh, sí, que sí que intentamos que nuestros eh, métodos de pago sean sin, sin intereses, ¿no? para, para que no te metas a comprarte la, la, el equipo de música de 1000 euros y acabes pagando 1500, ¿no? que hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? entonces tenemos mucho cuidado con eso y tenemos mucho cuidado con el tema de impagos, de que, de que al final por una parte es una, es una razón ética, porque no queremos que la gente se endeude por encima de sus posibilidades, y por otra parte, porque nosotros, cuando alguien impaga, es una pérdida directamente a nuestra PNL, ¿no? Entonces, eh, tenemos una doble, doble motivación ahí. Oye, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿En, a, un, ¿A un merchant le cobráis? ¿Va siempre en intereses a la compra para el usuario? Entiendo que en cada, no es lo mismo que esté integrado en el e-commerce que que esté con la app. Sí. En nuestro modelo de negocio, como no cobramos al, al usuario, es eh, cobrar al, al merchant un pequeño fee, eh, como cobran todos los medios de pago, por, por el pago. Entonces, eh, de ahí es donde, donde nosotros ganamos dinero. Eh, y luego ganamos mucho también en la parte que te, que te comentaba antes de, de todas las herramientas de marketing. ¿no? Pues en, cuando hacemos eh, marketing de afiliados, pues eh, tenemos una, una pequeña comisión, ¿no? Eh, pero, pero sí que es cierto que nuestro, nuestro modelo está centrado en, en que no suponga un coste para el usuario, porque porque entendemos que, que es la forma de ganar una masa crítica más, más grande y al final, como a la marca lo que, le, lo que le damos es un aumento de ventas, un aumento de ticket medio, no porque el que puede fraccionar, ¿no? lo, lo que decías tú, tú igual si tuvieras tenido que comprar el, el equipo de, de música de 100 euros, pues hombre, pues te apañado, pero no era el que querías, ¿no? el que querías era el de 1.000 ¿no? y por eso financiaste. Entonces, subes el ticket medio eh, de las compras. Entonces, a las, a las marcas lo que les interesa es que cada más gente, o sea, cuanta más gente compre con Klarna, mejor, porque va a ser un aumento del ticket medio y va a ser un aumento de ventas, ¿no? Entonces, el modelo nuestro está ahí, en, en abrir mucho el funnel para que todo el mundo nos, nos quiera usar, la, tanto la gente que no le importa pagar intereses como la gente que no pagaría intereses nunca. Qué bueno. Entonces, ahí la parte que decías antes tú de, de detección del posible fraude, predicción y tal, y, es muy importante, ¿no? Porque dónde está la optimización del negocio. Si, si de repente... Vivo de los fees a, a los e-commerce y tengo muchos impagos, pues se me van lo, lo, lo comido por lo servido. Claro, es muy importante. Eh, nosotros ahí, la verdad es que somos mmm, tenemos muchas formas de hacerlo. Tenemos al final, procesamos dos millones de transacciones al día, ¿no? Entonces tenemos una inteligencia brutal de cómo compra la gente, y eso nos, nos ayuda mucho a inferir un potencial usuario nuevo eh, cuál es su probabilidad de impago no, o en, en función de muchos datos distintos. ¿no? Eh, también tenemos la posibilidad de, mediante Open Banking, eh, hacer scoring de un usuario. Eh, estamos conectados con muchos vuelos de crédito que nos ayudan también a, a, pues eso, a tomar esta decisión de si, de si concedemos a este usuario el pago o no. Entonces, sí, eso en el, en el ADN de Klarna está hacer eso de una forma muy eficiente y, y, y, y, y claro, es, es, es clave de, de éxito. Claro. Con todo esto que estás diciendo, o sea, cu ¿cuál es la visión de Klarna futuro? Yo, yo reconozco que cuando he buscado sobre vosotros, que vas a Wikipedia y, y, y yo espero que me digan, es una solución de buy no pay later, y, y, y leo, es un banco, y, y, y lo piensas y dices, claro, o sea, das casi todos los servicios eh, financieros que da, que da un banco, en el fondo estás estás dando préstamos de, de una cierta manera, las tarjetas de crédito, ¿a dónde va Klarna? Nuestra, nuestra visión en Clarna es ser la forma favorita de comprar de, las, de, los, de los consumidores. Esto es, esto es lo que queremos hacer. Eh, queremos quitarles de, de checkouts muy largos, queremos quitarles de la problemática de gestionar tus finanzas, eh, queremos ser lo que te ayuda a comprar, no queremos tener un componente muy importante de inspiración. De hecho, si, si te bajas nuestra app, hay un sitio donde tú vas a ver pues, deals que han puesto no sé cómo se dice en español, deals, como ofertas y tal que han puesto las marcas. Eh, entonces, hay un componente muy importante también de, de que los consumidores encuentren lo que, lo que quieran. Somos un banco porque nos ayuda a dar todos estos servicios de una forma más eficiente eh, y porque hay productos a los que, si no eres un banco, no puedes optar. Eh, somos muy, muy conscientes de que la gente odia a los bancos. Entonces, <risa> no queremos que nadie nos asocie con un banco. Y si, y si te fijas, eh, gran parte de... Cuando tú ves la, la marca de Klarna y cómo comunicamos, nadie piensa que somos un banco, ¿no? De hecho, a, a ti mismo te has sorprendido, ¿verdad? Eh, nosotros, ¿qué banco no haría una, una campaña con Snoop Dogg, ¿no? Con el con el rapero en Estados Unidos, ¿no? Donde le cambia el nombre a Snoop Dogg y le pone el nombre de Smooth Dog, ¿no? Y además les, les deja que sea inversor en su empresa, ¿no? O, o qué banco hace una campaña con Drag Queens O qué banco hace una campaña con Lady Gaga Que se propone matrimonio a sí misma con un anillo de Clarna. O sea, son cosas que son mucho, cosas mucho más propias de una marca de estilo de vida ¿no? Que es lo, con lo que nosotros nos identificamos mucho más Pero eh, tenemos licencia bancaria La misma que los, que los bancos más grandes de, de Europa y, de, y del mundo Porque nos permite dar, dar estos servicios que, que, que nos parecen chulos a los, a los usuarios Qué bueno, desde esa perspectiva, eh, en, a ti en España te ha tocado lidiar con algún tipo de regulación, como country manager ya, ¿no? Porque entiendo que, pues que tendrás algún tipo de licencia europea, pero seguramente por cada país tengas que adaptarte. ¿Ha, ¿Ha habido alguna parte de ese proceso? ¿Te ha tocado hacerla a ti como country manager? Sí, sí, claro. Eh, nosotros te, tenemos... Damos los, la mayoría de los servicios desde Suecia. Entonces, la, la gran parte de nuestra licencia se... Se, se extiende desde, desde Suecia a toda Europa. Eh, Aún así, como nosotros tenemos entidad legal aquí en, en España, sí que tenemos una cierta, de unos, una serie de reportings que tenemos que hacer al Banco Central. Eh, entonces sí, sí que me ha tocado algún, estar metido en, en, esta, en esta burocracia más de una vez. <ríe> Vale, ¿algún learning para alguien que se le ocurra montar una startup en sector fintech o tal en España? O, o algo que te hayas, sobre todo que te haya sorprendido, ¿no? Que, que, que en otro ámbito a lo mejor no fuera tan normal. Eh, lo que es complicado es, es saber todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? O sea, sobre todo para alguien que monta algo, algo desde cero, yo mi, mi recomendación sería sobre todo que, que tuviese algún experto, alguien que haya hecho antes a, al lado ¿no? y que el asesore, porque si no te puedes dejar muchas cosas sin hacer. ¿no? Y cuando estás, cuando estás en el, en el, en el segmento eh, fintech, y que es un segmento que, que está mucho más regulado que otros, pues te, te puedes meter en, en cosas por desconocimiento que, que, que, no, que no deberías. ¿no? Eh, aunque yo no quiero, o sea, yo, yo también soy muy, yo también soy muy de la, de la filosofía de oye, hay que empezar por algo, hay que, hay que y ya luego irás aprendiendo y solucionando las cosas, ¿no? Yo tampoco tampoco recomendaría ninguna fintech que se ponga a leer todo el reglamento de los bancos, ¿no? Porque mi, millones de cosas no te van a aplicar, ¿no? Y vas a aprenderlo más pues cuando estés en ello. Pero, pero sí que pediría en algún momento pues, eh, a, a alguien que me asesorara un poco sobre, sobre las cosas básicas al menos. Qué bueno. Sé que también habéis lanzado ahora en España Clarna Cosma. Eh, ¿De qué va esto? Eh, ¿Por qué es una, como una submarca o una unidad de negocio? Pues esto va... Eh, como decías tú antes, compramos Sofort hace ya unos cuantos años y Sofort, eh, para los que no lo conozcan, era básicamente un método de pago que te permitía eh, pagar con transferencia bancaria sin tener que irte tú a tu... O sea, ¿cómo, cómo funcionaba antes? ¿no? Pues antes funcionaba, pues si, un, si una marca aceptaba pagos con referencia bancaria, pues tú decías que ibas a pagar con transferencia bancaria, te daban un, un código como una referencia. Ahora tú te ibas a, la, a, tu, a tu banca online, metías el amount que quieres pagar, el código de referencia que te habían dado, el IVAN de la marca a la que quieres traspasarle el dinero, ¿no? que es un proceso que es un poco rollo y además que producía muchos errores porque es bastante manual. Lo que hizo Sofort fue decir, oye, en vez de que te vayas a la banca online a meter todos estos datos, danos tu usuario y tu contraseña de la banca online y nosotros lo hacemos por ti. Nosotros, no es calla una persona, era un robot que lo hacía automáticamente todo por ti. Entonces, lo que hacía era, tú metías esto, nosotros hacíamos, Sofort hacía scraping de la página web del banco y entonces eran capaces de enviar una transferencia a, a, a, la, a la marca automáticamente por ti. Esto hizo que Sofort tuviese que hacer scraping de todos los bancos de Europa, ¿no? Entonces, tenían que conocer la interfaz de todos los bancos y ser capaces de hacer este proceso de forma eficiente. Y esto fue uno de los gérmenes que, pro, que propició las normativas que no, no sé si mucha gente la conocerá, que se llama la PSD2 eh, y que fue una normativa que lo que hizo fue más o menos obligar a los bancos a exponer sus APIs eh, públicamente para que third parties pudieran acceder a ellas, ¿no? Y se crearon dos nuevos modelos, que era el modelo de iniciador de pagos, que era lo que hacía Sofort hasta ahora, y el modelo de agregador, ¿no? Que, era, que son, pues, tipo los fintonics y así, que te permiten conectarte a muchos bancos, extraer toda la información y agregártela, ¿no? Eh... Entonces, claro, como hemos estado haciendo esto de hace muchos años, eh, sabemos hacerlo muy bien. Ahora ya no, solo no lo hacemos eh, scrapeando la página web de los bancos, sino que estamos conectados a las APIs de los bancos que funcionan. Que Hay muchos que no funcionan demasiado bien pero porque no quieren abrirlo, pero bueno, eso es otro tema. Eh, entonces, eh, como hemos estado todos estos años trabajando en esto, ahora lo que hemos hecho ha sido abrir toda esta plataforma al, al, al mundo exterior y decirle a las fintechs del mundo, decirle, oye, Aquí en Klarna tenéis un partner que os puede solucionar todo este tema de, del open banking eh, para que vosotros uséis esta plataforma para innovar, ¿no? ¿Cómo lo vais a usar? Pues eso ya no lo sabemos. Por ejemplo, una, una, una cosa que hemos hecho nosotros mismos era, eh, pero que se, lo podrían usar otras, otras empresas, es eh, acceder a la información bancaria de la gente para tomar decisiones de riesgo, ¿no? eh, Por ejemplo, pues si tú... Puedes leer la, el extracto bancario de una persona, te da un montón de información que los, que los burros de crédito no, eh, en España, porque son burros de crédito negativos, o sea, solo tienen información de cuándo tú no pagas, pero no tiene información ni de cuánto cobras, ni de, ni de cuánto inviertes, ni nada más. ¿no? Entonces, con toda esta información, pues tú, por ejemplo, puedes tomar decisiones de, de, de riesgos. ¿no? Entonces, esto podría ser una, una cosa que un third party podría hacer a través de, a través de la plataforma de Cosma Oye, qué chulo. No, pues lo que dices tú. Mola eh, vuestra posición también al final eh, liderando todo esto, te permite ir creando subproductos ¿no? que aportan valor y que te abren otras líneas de negocio e ir expandiendo cada vez más. Exactamente. Qué guay, qué guay. Quiero centrarme ahora en una cosa que has dicho antes que es súper interesante y, y por poco por poner en contexto. Eh, Daniel, tú eres una, una persona, tú empezaste en, como un, con un perfil totalmente técnico, no. estabas como ingeniero en, en Coapay, si quieres repasarnos un poco tu, tu experiencia profesional, pero eh, empezaste ingeniero, luego producto y ahora estás en, en negocio. Me gustaría revisar tu trayectoria profesional primero y luego entrar un poco en profundidad de cómo, cómo te aporta tener estas distintas visiones en negocio. Uh -huh. Bueno, yo soy, soy ingeniero industrial de, de Icai eh, Tuve la suerte de hacer un Erasmus, en, un Erasmus en Finlandia, donde al principio estaba un poco puteado porque llegaba allí, había muchas clases que eran en, en finés Yo pensaba que iba a ser todo en inglés. Entonces yo me fui allí tan contento. Y cuando, y cuando llegué allí me di cuenta de que la, la mitad de las asignaturas que yo había acordado con el, con el jefe de estudios que yo iba a hacer allí no las podía hacer. Y al principio fue un poco frustrante y luego digo, oh, digo, esto es una oportunidad de oro. O sea... Eh, porque tuve que buscar alternativas, ¿no? Entonces, me dediqué a hacer durante ese año cosas que me gustaban. Eh, yo le decía, le decía al profesor, oye, no hay resistencia de materiales, que a mí no me gustaba demasiado, pero hay una asignatura para programar unos coches y hacer una carrera que sigue en no sé qué línea y, y no sé qué. O sea, y entonces me, metí, me empecé a meter en mogollón, cosas de, en mogollón de cosas de programación. Y, y cuando volví en quinto a, a la carrera, eh, hice un proyecto de fin de carrera también de un, un robot que, que vivía en una casa, un robot que vivía en una casa, un robot que cuidaba de personas mayores en una casa y que era capaz de, de geolocalizarse dentro de la casa, navegaba solo, evitaba obstáculos, iba conectado a una wifi, tenía una cámara, y monté yo todo el robot, tanto el hardware como el software. ¿no? Y ahí ya me di cuenta de que, es, de que toda la parte de esta de me encantaba. Y, y, y de ahí pues fui a... Pues cuando, justo antes de acabar la carrera, eh, Joaquín Ariuso, que, que es uno de los fundadores de Twenty, nos, nos, nos contrató a varios para ir a trabajar a, a, a Coapay en Santa Mónica. Y bueno, esto para mí fue, fue una oportunidad brutal, eh, era una empresa chulísima, además unos fundadores que eran unos, unos cracks. Eh, nos, faltó, nos faltó el Product Market Fit eh, porque hacíamos eh, Mobile Payments con, con códigos QR. Que si lo piensas es como pagan ahora, o sea, Alipay y WeChat, que son las empresas más grandes de pagos casi del mundo, por así decirlo, funcionan así. Y nosotros lanzamos un producto parecido, pero nos faltó, nos faltó pues eso, el Product Market Fit yo creo en el momento y crear las redes para que eso funcionara. Pero a mí eso me valió para, para dos cosas muy importantes. Por una parte, para afianzar un poco la parte más de, de, de desarrollo. Porque yo era un matado. O sea, yo desarrollando, eh, había aprendido en la universidad un poco, pero era ingeniero industrial. O sea, no me había pasado toda la carrera programando. Entonces, eh, nos tuvimos que poner las pilas muy mucho para, para, pues para poder contribuir allí como desarrolladores. Pero sobre todo lo que me valió es para, en una startup tan pequeña, yo cuando llegué a CoAPI no sé cuántos seríamos, no sé, si éramos, no sé si llegamos a ser 30 el que hacía desarrollo también hacía producto porque eh, sí que es cierto que había una, una componente pues de lo que los fundadores lideraban un poco la visión de producto pero al final el que veía un poco cómo funcionaban las cosas cómo diseñar y tal pues eran también los ingenieros y eso lo que me enseñó a mí fue que a mí lo que me gustaba realmente no era estar desarrollando eh, la parte que me gustaba desarrollar era la parte de crear producto ¿no? y entonces el siguiente paso que busqué después de después de esta de esta experiencia en Coapey, allí en en, en california fue, un, fue un, un, un puesto de producto. Y nada, ahí ya me vine a Madrid y estuve trabajando en producto en, en, en Amadeus, eh, desarrollando toda la plataforma de pagos para, de Amadeus, que sirve tanto a aerolíneas, a agencia de viajes, y luego está conectada con básicamente con todos los métodos de pago del mundo, porque tienes que dar servicio a las aerolíneas de Brasil, a las aerolíneas de, de China, a las aerolíneas de Australia, a las de Finlandia, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí fue cuando también conocí Klarna, eh, trabajando con ellos. Y, y, bueno, estuve allí unos cuantos años en producto y, y de ahí me fui a Suecia a, a, a trabajar en producto en Klarna. Y, y, y aquí fue otro cambio brutal de mentalidad porque era muy, muy, muy distinto cómo se hacía producto en, en Amadeus, que era... Yo, yo no lo llamaría ni producto, a lo, que, a lo que era mucho más, pues, project management, ¿no? Ahí nadie hacía realmente, ahí no, hay muy poca gente que hace producto ahí. Y, y en Clarna y en sí, que, sí que aprendí un poco, pues, la forma, la forma buena de hacer producto, ¿no? El, el hablar mucho con tus usuarios, el iterar mucho, el concepto del MVP, ¿no? Pues, todas estas cosas mega básicas de producto, pero que hay, hay tantísimas empresas que no hacen, ¿no? Eh, y fui con un reto muy chulo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que era, oye, ¿cómo podemos hacer para que Klarna crezca fuera del e-commerce? ¿no? Y, y, y a mí me dijeron, Dani, queremos un algo que, que nos ayude a, a, a llevar Klarna fuera de, de, las, de las páginas web de los merchants. ¿no? Y yo pensé, jo, en, en Suecia tenéis una base de usuarios bastante grande, casi 6 millones de usuarios. Digo, ¿por qué no probamos a lanzar? algo para que paguen en las tiendas físicas también. ¿no? Y lo más evidente pues, era lanzar una, una tarjeta. Eh, entonces, estuve trabajando desde cero en, en, en crear una tarjeta. Me empollé todos los manuales de Visa. Estuve hablando con 2,000 bancos y tal. Y, y, y bueno, y, y de la nada creamos este producto eh, que ahora hay como 170 personas trabajando, trabajando en él. Y, además, eh, un poco con la, con la misma idea, algo parecido a lo de Cosma, ¿no? Pero nos dimos cuenta de, oye, estamos creando esta tarjeta y toda esta, y toda esta infraestructura para procesar tarjetas que nos hace falta. ¿Por qué no creamos también una serie de equipos que se encarguen de hacer una plataforma para, todo, el, para todo lo que tiene que ver con procesamiento de tarjetas? Y eso estuvo muy chulo porque nos permitió luego hacer cosas como la que te contaba antes de, de crear una tarjeta virtual que te permita pagar el app. Y así, ¿no? Entonces, a raíz de, de, de esto de la tarjeta surgieron por lo menos no sé no sé cuántos equipos habrá ahora trabajando en estas cosas en clara pero por lo menos hay 30 o 40 equipos trabajando en, en este en esto que surgió con el germen de empezar a hacer cosas con con tarjetas y, y bueno y de ahí eh, después de unos años eh, trabajando a saco en producto allí se me ocurrió la idea de oye clarna se está expandiendo por muchos países eh, un país que es interesante y que hay marcas que nos están demandando es España. Yo soy español y conozco el mercado. Eh, ¿Qué mejor que yo no para hacerlo? <ríe> y un poco con este espíritu un poco, un poco osado, eh, me fui a hablar con, con el C-Level de clarna eh, y, con, y con Sebastián, con nuestro CEO, y le planteé el plan. Nosotros hacemos todo con, con los six-pagers a lo, a lo Amazon. Es un concepto que hemos, que hemos robado de, de Amazon. Entonces me presenté con mi six-pager de, de cuál iba a ser mi estrategia para abrir Klarna, porque yo era la persona adecuada y tal. Y fue curioso porque acabó la, acabé la reunión y, y, y Sebastián me estaba convenciendo más a mí de venir a España que yo a él de, de venir. Entonces, entonces así, así fue. ¿no? Y, y eso hace pues, tres años y poco aterricé aquí en España, eh, solito. Estuve seis meses investigando el mercado, hablando con muchas marcas, hablando con muchísimos usuarios. Tardé seis meses en contratar a la primera persona y ahora creo que somos, mmm, me van a matar si lo digo mal, pero mmm, no, no tengo el número exacto, pero no sé si 170 o 180 personas en la OFI de España entre, entre Madrid y Barcelona y acabamos de abrir también en, en Lisboa. Así que una, muy bueno. una, una, una, aventura, una aventura muy chula. Qué chulo. Oye, una cosa que me flipas, el, el, tú con tus santas narices, decir, oye, pues se me ocurre que puedo abrir España y, y voy... ¿Esto es algo que pasa mucho en, en la cultura de empresa de, de, de Klarna? Porque, porque, bueno, en cualquier otra empresa muy seguramente nadie hubiera tenido las narices de decir, oye, que voy a abrir un país. Justo te iba a decir, justo te iba a decir. Esto no es porque yo sea la leche y sea el tío más aventurero del mundo. Que, que, bueno, a mí me gustan los retos y, y en cuanto hay un reto lo cojo. Pero, pero la mayor parte del mérito ahí está en la cultura que se ha creado en Clarna que donde nosotros, por cómo estamos estructurados, estamos estructurados en mini-startups eh, y cada mini-startup tiene como su problem space. Y la forma de crear nuevas startups es que alguien vaya y diga, oye, hay este problema que yo creo que puedo solucionar así, así así, esto va a traer este beneficio, esto y esto, a Klarna, y para que esto ocurra necesito este recurso, este y este. Y, y un poco con ese espíritu que se ha creado de, oye, atreveros a, a hacer esto porque estamos dispuestos a fallar diez veces para acertar en una lo grande, no eh, pues ha, ha creado ese, ese hervidero ¿no? de, de gente con, con, con inquietudes que, que está sacando adelante proyectos muy chulos. Qué guay. Claro, con, con lo que has contado también te pasa cuando entraste, ¿no? Es decir, oye, pues una persona que más o menos acaba de entrar, le das un problema, porque claro, no te dieron, hace esta solución, sino, oye, aquí tienes un, un melón, eh, a, a ver cómo te las apañas. Eh, también me parece un mindset muy muy de producto, ¿no? Muy bueno, de te doy un problema y, y, y explora. Y es que es chulísimo porque lo, consigues dos cosas. Por una parte, descentralizar el poder de decisión, que es importantísimo al final lo dice todo el mundo pero no todo el mundo lo hace no dice contrata gente brillante y no les digas lo que hacer no que es, es una cosa eh, evidente pero luego la, el 90% de la gente que lo dice no lo practica eh, pero es una forma mmm, al final cuando tú llevas mmm, seis meses trabajando en un problema muy específico el ceo no va a saber más que tú o sea el ceo no va a tomar mejores decisiones de ese producto que tú eh, y luego por otra parte a la gente le das alas o sea eh, yo cuando fui a suecia eh, o sea, no hace otra cosa que trabajar, pero porque yo quería, ¿sabes? Eh, eh, al final te han dado esa responsabilidad, te están dando la opción de crear equipos, eh, te están dando los recursos que necesitas y tal, pues te dejas te dejas el el, el, el cuello, ¿no? Porque por eso salga adelante, trabajar las horas que haga falta eh, y optimizas todo hasta el último recurso, ¿no? O sea, es, es una forma muy, muy buena de crear, de crear como una especie de... Y no, y no, Ahí el único componente que falta es el componente de equity, ¿no? Pero de, de crear realmente startups pequeñas y, y, y minifundadores dentro de las empresas. ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh, quería preguntarte también, eh, como has estado en la parte técnica producto y negocio, como os he hablado, cuando estás en la parte de producto, ¿cómo de importante o qué te aportaba el tener ese conocimiento técnico de haber sido de, desarrollador? ¿Cómo de importante es? Para mí es súper, súper importante, la verdad. Eh, por una parte, te permite no pedir cosas estúpidas a tu equipo de, de a tu equipo técnico. <risa> eh, por otra parte, eh, los equipos de producto, si no son equipos que son una piña, o sea, si no son equipos súper funcionales, funcionan muy mal. O sea, eh, los equipos de producto son los equipos más caros. Porque son equipos en los que tienes eh, programadores que, a nivel mundial son carísimos. En Estados Unidos eso es la gente que más bueno, de la gente que más cobra. Y encima, eh, es un, la mayoría de los equipos de productos, sobre todo de productos nuevos, hay mucha incertidumbre y hay muchas posibilidades de que las cosas no salgan. Entonces, eh, tener un mal product manager es, tienen muchas probabilidades de gastar mucho dinero en algo que luego nadie va a usar, ¿no? Eh, yo lo he hablado un día con un amigo, pero para mí un Product Manager es, es, es alguien que te, que te que te ayuda a ahorrar dinero porque no te lo gastas en cosas que nadie quiere. Eh, eh, el, el concepto de Product Manager como una mente brillante que tiene, no la gente piensa como el rollo Steve Jobs, ¿no? que, que tenía pensado el iPhone, no sé qué, todo este rollo. Yo creo que esto hay muy, muy poco y creo que la mayoría que tienen las ideas brillantes también es un poco... Eh, por intuición, pero también un poco de suerte, ¿no? Pero el, pero el Product Management bien hecho lo que te permite es eh, iterar ideas rápido y, y encontrar cosas que funcionen porque has iterado varias, no porque seas una mente brillante que sabes el producto que va a funcionar, ¿no? Esa, esa persona no existe porque si esa persona existiese, sería la persona más rica del mundo, ¿no? O sea, ese Product Manager sería, no sé, más rico que Jeff Bezos porque inventaría productos increíbles eh, cada mes, ¿no? Eh, y, y bueno, perdona que me he, ido, me he ido un poco para la tangente, pero otra cosa importante de, de, de tener conocimientos técnicos, eh, y, y, ahora, y ahora explico por qué explicaba lo de antes, eh, es que el equipo te respeta, ¿no? Cuando tú tienes un. Cuando tú tienes. Cuando tú sabes lo que dices, creas. Y el equipo te respeta, creas un equipo muy, muy funcional, ¿no? Que es, lo, que es lo que te decía, un equipo que confía en ti, que sabe que no le pides cosas estúpidas y que, y que donde empoderas mucho a los ingenieros a, oye, vamos a hacer esto que tiene sentido y, y ahora ya no os voy a decir cómo hacerlo. Ahora lo hacéis vosotros que vuestro trabajo, pero al menos pido algo que tiene sentido, ¿no? eh, Y luego la última parte que creo que es muy interesante es que creo que la gente con un perfil técnico es gente también que sigue teniendo curiosidad un poco toda su vida por las cosas que van pasando eh, ¿no? a, a tanto alto nivel como a bajo nivel ¿no? y gente que tiene un, un entendimiento importante de las nuevas tecnologías. Eh, entonces, para tipos de, para, para, para, equipos de producto donde, donde el uso de las tecnologías es una cosa bastante clave para innovar, ¿no? pues me parece una, una parte muy importante. Y aquí te, y te hablo sobre todo del Product Manager que, que hace producto nuevo, ¿no? Si me dices el Product Manager que gestiona una categoría de producto que tiene 30 años en una empresa de consumo, pues ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero, pero para, este, para este perfil a mí me parece importantísimo. Mola. Y, y no te ha costado a veces no meterte demasiado en la parte técnica, ¿no? Ah, yo sí, creo sí. Que es el <risas> punto negativo, ¿no? Que tiene cuando eres técnico, que tú lo sabes. 100%, 100%. Eso, eso, yo he pecado mil veces de eso. Intento cada vez que me pase menos. Pero, pero a mí es que me, me encanta. Eh, yo creo que es bueno y es malo. O sea, es, es malo si, si eres un cabezón y tienen que ser las cosas como tú lo digas porque tú eres el Product Manager y tú mandas en ese equipo, que no es así. Yo creo que es positivo si tú eres capaz de participar en las discusiones técnicas y, y aportar con, oye, esta arquitectura eh, a mí no me parece bien que estemos haciendo así, porque teniendo en cuenta la visión del producto que yo quiero, que podamos, no sé, escalarlo para que pueda hacer estas cosas o que se pueda usar desde otros, desde otros sistemas, pues yo creo que aportas mucho a tu equipo, mucha información para que ellos luego tomen la mejor decisión. ¿no? Entonces creo que el participar en el diseño de los, de, de los sistemas a mí me parece, me parece que si se hace bien es una cosa también muy poderosa. Sí, da, da, da, lo que dices tú, ¿no? Te permite conectar esa visión con la forma de hacerlo, prever a lo mejor cosas que, que cuando alguien no tiene esa visión a largo no está viendo que puede pasar a futuro. Tiene mucho sentido. Claro, y porque cuando te metes en una discusión de diseño, eh, eh, es muy. O sea, es muy. Un, un problema común es, en, es diseñar solo para las cuatro cosas que tienes en mente en ese momento, ¿no? Y se supone que tú, como product manager, has tenido que pensar mucho más sobre el producto que, tus, que los ingenieros que han trabajado en él, ¿no? porque los ingenieros también tienen que pensar en muchas otras cosas que tú no piensas. ¿no? Entonces yo creo que el estar ahí para, para decir, oye, esto que es esto, para lo que estamos diseñando ahora, para este use case, a lo mejor funciona, pero oye, vamos a, vamos a ver eh, en, en qué jardín nos metemos técnicamente si además lo preparamos para el futuro para que haga esto y esto. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un balance de que, que yo creo que un buen product manager con conocimiento técnico pues puede, puede navegar mejor. Y, y ya, ¿qué te ha aportado luego en la siguiente fase? ¿no? Ya, ¿Sabiendo el producto? Qué, ¿Qué hay bueno en saber producto a la hora de meterte en la parte de negocio y sobre todo lidiar un mercado? ¿Te ha ayudado? Pues, eh, también mucho. Eh, yo creo que el entender bien el producto, <ríe> voy a ser el pesado de la credibilidad ¿no? y, de, y de tal, pero eh, cuando tú estás hablando con un, con, con una, eh, no sé, con un eh, director de e-commerce, que se conoce el e-commerce al, al pie de al, pie de la, al dedillo, ¿no? Eh, y le vienes a hablar tú pues, de, de cómo funciona una solución que se va a integrar en su e-commerce, pues eh, vale mucho que conozcas el producto, ¿no? Y que sepas cómo se integra y que conozcas un poco las tripas. Eh, porque creo que no hay nada peor que el típico ventas que, que se nota que se nota que no sabe de lo que habla no que te vende que te, el típico vende humo que, que no sabes un poco lo que está aportando ¿no? entonces yo creo que eh, ahí hay un componente bastante valioso para que, para que tus clientes confíen en ti y, y luego también hay otra parte interesante y es que eh, la parte de ventas para el producto B 2 B es el equivalente casi al, al es un proxy muy bueno al, al usuario no entonces, para hacer este feedback loop inverso de, oye, ¿qué funciona con tu producto B2B y qué no funciona? Tener a gente, a gente en la parte comercial que entienda la parte de producto es una cosa súper valiosa. Eh, entonces, bueno, yo, yo pues eso, desde, desde que lanzamos en España, pues, eh, pues tenemos reuniones de producto semanales donde yo les digo, oye, esto no funciona, esto no, este es el sitio del cliente, eh, no quieren la solución por esto, eh, los usuarios no la están usando bien por esto. Entonces, hay, hay una hay una comunicación ahí muy interesante que ayuda también a, a, que, el, a que el producto mejore. Mola, la verdad que hay, hay muchas energías. Eh, lo que decías antes, tú llegas, propones ser country manager en España, ole, ole tus narices, <risas> vienes aquí, desembarcas. ¿Tú tenías alguna mínima idea de qué narices hace un country manager? La verdad es que no tenía muchas. Eh, no había sido nunca country manager, no tenía ninguna experiencia en ventas, no, ninguna, no tenía ninguna experiencia en, en Partnerships. Eh, no, la verdad es que había, había un mogollón de lagunas, había un mogollón de lagunas eh, y de cosas que, que iba a tener que aprender. Pero eso ya contaba yo con ello. De hecho, se lo o sea fue algo que, que en, el, en, el, en mi pre-read estaba eso. Digo, oye, los, los puntos negativos son estos. Digo, yo creo que los puedo salvar, pues bueno, pues eh, poco a poco, echando ganas y así. Eh, pero sí, además, otra cosa que a mí me fallaba era que no tenía un network. Eh, yo llevaba sin trabajar en España unos cuantos años cuando trabajaba en España tampoco había trabajado en nada de e-commerce eh, y una de las cosas más chungas que a mí más me costó al principio fue crear ese network y, y empezar a contactar con la gente mucha gente no sabía ni qué era, claro, nada, incluso mucha gente de empresas eh, yo me acuerdo, yo mandaba no sé cientos, cientos de peticiones en Linkedin, cientos de emails al día y como soy un friki y, lo, y yo lo mido todo, yo hago todo tipo ingeniero, pues tenía mi tabla de conversión, a ver qué emails me convertían mejor, a ver si saludaba de una forma o si contaba la forma de una cosa, la conversión que tenían mis, mis mensajes eh, y tenía, al principio tenía una conversión. Del 1,7, 1,8%. <risa> La conversión así es muy dura, ¿eh? O sea, cuando tú mandas tantos mensajes y, el, y, el, y solo el 1,7 de cada 100 te contesta y, a, y, y que te digan que sí, que les interesa, a lo mejor el 0,5, eh, a mí fue lo que más duro se me hizo de todo, fue el lidiar con tantos nos, con tantos silencios, y eh, hasta, que, hasta que la cosa empezó a despegar, hasta que fui encontrando mi, mi network, hasta que encontré conectores que me presentaban a gente, ¿no? Y ahora, bueno, ahora cuando, cuando contratamos a gente nueva de, de, pues eso, de ventas, de business development y así, les digo, mira, o sea, vosotros habéis entrado aquí, esto ya está toda la rueda funcionando y tal, pero, pero lo, duro, lo duro ya, ya pasó. <ríe> Que bueno, ahora, ahora no te, se te pueden quejar, ¿no? De no, es que, es, que no me contestan. Digamos, no me contestan, ya. claro, claro. Digo, ¿cuántos emails han mandado? ¿De cuántas formas lo has intentado? ¿Cómo te plantaste? O sea, cu ¿cuáles fueron tus grandes hitos esos seis meses ¿no? hasta que, que contrataste a alguien? ¿Cómo, cómo lo, los estructuraste de alguna manera con unos objetivos en concreto? Sí, eh, yo tenía objetivos. Eh, eh, propios, ¿no? puestos por mí mismo, de, de tener una, una, una, una serie de, de, de acuerdos ya de merchants que les interesaran, eh, trabajar con nosotros. Eh, tenía tenía una, una serie de objetivos también de producto, de, de haber lanzado el producto para X para momento y ya, ya ayudar mucho con eso y de haber empezado unos, una serie de partnerships con, con, con partners que nos, nos ayudan con la distribución de Klarna. Eh, Luego, en cuanto me di cuenta de que ya era un buen momento, ya que ya íbamos a acelerar más contratando gente, lo que yo no quería era contratar gente y no saber qué decirles. Eh, porque contratar a alguien en España nuevo que no conociera Clarna y que hiciese ese ejercicio conmigo no me parecía tan útil como contratar a alguien ya cuando tuviéramos un poco la cosa un poco más clara. Eso y que luego contratar a alguien a un perfil clave, porque los primeros perfiles que contratas son claves no contratas en dos semanas, ¿no? Pues es un proceso de, que dura varios meses, ¿no? Eh, entonces, eh, por esas dos cosas me, me pasé unos cuantos meses solito intentando averiguar yo cómo hacer, cómo hacer las cosas. ¿Tuviste apoyo de, de algún input, algún country manager de otro país que te dijera, oye, tío, pues tienes que... ¿Cómo funciona esa parte de apoyo internamente? Sí, sí, sí, muchísimo. Eh, bueno, tuve bastante suerte por dos cosas, ¿no? Eh, el, el antiguo chief commercial officer, ¿no? Que era que era mi jefe, que es un señor que se llama Michael Rouse, que es un fiera. Eh, el tío me daba un apoyo brutal. Y luego yo lo que hacía o sea, lo primero que hice antes de nada fue entrevistas, bueno, reuniones semanales con cada country manager, pues de Suecia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, para que me contaran un poco, oye, a ellos qué les había funcionado y qué no, ¿no? Eh, y luego, y luego eh, cuando Michael Rouse se fue, eh, el nuevo CCO de Klarna era el antiguo country manager de Inglaterra. Entonces, él pasó a ser mi jefe y de ahí, pues, eh, él me ayudó mucho a, pues eso, a, a ver qué priorizábamos, a contarle un poco las cosas que estábamos haciendo. Y al final, no te voy a decir que hiciese todo exactamente igual, ¿no? pero, pero igual sí que un 70% de la estrategia la repliqué. ¿no? Luego los mercados son distintos y tienes que adaptar las cosas, pero... pero... <risas> pero reinventar la rueda es, es siempre mala idea. Sí, sí. O sea, eres muy ingeniero, cómo mola. O sea, porque, <risa> Dices, si hay algo que está bien hecho ya ambiental, lo vamos a coger de base y construimos a partir de ahí, que eso, eso tiene lógica. Claro. Eh, ¿Cuál fue tu primera contratación? Y tus primeras, ¿no? Pero ¿cuál fue el primero primero y luego cuáles son los otros siguientes que, que vinieron y cuál era el pensamiento detrás de eso? Pues lo que hicimos al principio de todo es crear este primer equipo multidisciplinar del que te hablaba al principio. Entonces, eh, contraté a gente de, de desarrollo de negocio. Eh, la, la primera persona que contraté es una chica que se llama Ayaka, que, que ha sido mi, mi sparring de, de penas y glorias durante unos cuantos meses. Y, y luego eh, traje varios varios, traje un par de personas dentro de Clara eh, eh, para que me ayudaran también un poco a la creación del equipo y luego pues eso me dediqué a contratar pues, a, a, gente de, a gente de marketing, a gente un poco más técnica para las interacciones y creé el, el, como el minimum viable team, por así decirlo, con el que pudiésemos empezar a trabajar de forma efectiva con las marcas. ¿no? Al final nosotros, la razón de montar aquí el, el, los equipos en España o una de las razones más importantes es estar cerca de, los, de las marcas españolas. Eh, nosotros en los equipos de españa trabajamos con las marcas españolas por ejemplo cuando trabajamos con mango trabajamos con mango a nivel mundial no solo mango en españa pero lo, lo que es importante para nosotros es tener una, un equipo en barcelona que en media hora pueda reunirse con el equipo de mango y, y ir a discutir pues cualquier problema o cualquier oportunidad nueva que haya pero tener un equipo entero que pueda discutir cualquier problema el equipo de barcelona ellos pueden trabajar solos por sí mismos sin depender de nadie más con mango o con trading o con quien sea no entonces lo primero que hice eso fue construir el equipo mínimo que pudiese trabajar con marcas qué chulo y ahora que tenéis ciento dicho 170 y pico no personas más o menos cómo las gestionas quiénes son tus tier reports cómo se estructuran los equipos pues es una estructura bastante compleja porque tenemos muchas funciones. Eh, lo primero es que hace cosa de un año más o menos, abrimos un hub de, de ingeniería eh, y anunciamos que vamos a contratar a 500 eh, ingenieros aquí en, aquí en Madrid. Entonces es un proyecto que de por sí ya es, es un gran quebradero de cabeza. Sí, mola. Que 500 son muchos, ¿eh? O sea, hay mucha gente. 500 da para, da para mucho. Pero es un proyecto súper bonito porque se van a dedicar a hacer producto, a hacer producto para todo para todo Clarna a nivel mundial. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ya varios equipos trabajando en los, en, en los productos que te permiten pagar en tiendas físicas. Entonces, están especializados en eso. Y, y eso es una, una parte importante de, de los equipos de aquí de España. Pero luego tenemos muchas cosas, ¿no? Pues, tenemos eh, eh, equipos de Customer Service, ¿no? De, lo, de, la, de la gente que ayuda a los usuarios que tienen dudas o problemas. Tenemos equipos de Merchant Support, ¿no? Para, tenemos equipos que se encargan más de, de, la, de las marcas más pequeñitas, ¿no? Como de las, más de las pymes que quieren trabajar con Klarna. Eh, tenemos equipos de apoyo, pues, equipos tipo de, tenemos un equipo de office ¿no? para que gestionen la oficina, tenemos equipo para como más de legal. De... Entonces, bueno, eh, hay muchos de ellos que están enfocados en en, en, en perdón en España como país y en que España tenga éxito. Hay otros que están más enfocados en las marcas y hay otros que están enfocados en crear producto a nivel, a nivel mundial. ¿no? Entonces, bueno, es, un, es una, es una, es una oficina muy divertida. Y, y oye, aprove aprovecho, aprovecho ya que estoy aquí, que seguro que hay mucha gente de producto, ingenieros escuchándonos. Si alguno tenéis interés, eh, en LinkedIn yo soy, soy todo oídos, que es prioridad para mí que, que este hub salga adelante, que yo producto lo llevo en, en el corazón y quiero que montemos aquí un buen, un buen, un buen hub. Mola, mola. Y además mola también que en España pasen estas cosas, ¿no? Y que le demos va valor al país. Eh, entiendo que España es por un tema de, de talento y competitividad, pero ¿por, por, por, por qué habéis elegido España para montar el hub? Pues porque hay una, bueno, por lo que tú dices, ¿no? es un, Hay un pool de talento eh, brutal. Eh, hay muchos españoles que han emigrado a otros países para trabajar eh, de ingenieros y de producto y que ya no tienen que hacerlo porque... Empresas chulas con proyectos muy chulos empiezan a venir cada vez más a España. Entonces hay un componente de, de, de reatraer a toda esta gente a, a que vuelvan a España. Eh, luego, eh, me parece muy interesante que hay un gran talento también en Sudamérica eh, que por razones de idioma tienen mucho más fácil venir a España que ir a otros países. Eh, somos una cultura para ellos mucho más cercana. Eh, y, y el tema del idioma pues es obviamente una gran ventaja entonces creo que tenemos una ventaja montándolo en España respecto a otros países eh, porque por todo el talento de Sudamérica que podemos atraer y porque también España es un país increíble para decir, o sea yo he vivido en muchos sitios eh, y hombre y soy español no pero pero yo eso de que lo de que en España como en España no se vive en ningún sitio yo lo, lo, lo defiendo también por bandera o sea me parece un sitio genial que si encima tenemos buenas condiciones eh, económicas, eh, que es lo que tradicionalmente quizás nos ha fallado más como país, y hay, y hay empleo de, de calidad y chulo, me parece un sitio brutal para, para que la gente venga. Mola. Ahora te voy a poner un brete. ¿Por qué Madrid no Barcelona, Valencia o Málaga, por ejemplo, que son otros polos? <risa> pues eh, lo hemos pensado mucho. Eh, la razón por la que... Sobre todo nos, nos planteamos más eh, Madrid versus Barcelona. Eh, fue, hay dos razones principales. La primera era que queríamos que los equipos de producto estuvieran cerca de los equipos comerciales eh, y por, por, por todas las energías que te comentaba antes, ¿no? De los, de los feedbacks de la para aprender, para aprender en producto. Eh, y, a, y los equipos los montamos antes en Madrid, aunque ahora es cierto que ahora tenemos equipos muy importantes en Barcelona también de, de, de desarrollo de negocio. Eh, pero eso fue una cosa. La segunda razón, eh, veíamos que Barcelona era un sitio donde podíamos atraer más talento, pero sobre todo más talento internacional. Eh, Barcelona es un sitio donde está, muy, está casi más competido que Madrid eh, el pelear por, por ingenieros, que es el, el recurso más difícil, y creíamos que teníamos otras... Otros hubs en Klarna que pueden competir en ese talento más internacional con Barcelona, ¿no? Como, por ejemplo, nuestro hub de Estocolmo, nuestro hub de Berlín, el hub de Milán, ¿no? Entonces, eh, con Madrid yo pensaba que podíamos optar de una forma un poco más fácil al talento eh, español, ¿no? Pues a, a una persona como yo, que soy de Ciudad Real, pues es, tenemos un poquito más cercano eh, Madrid, ¿no? Y, y yo creo que hay un poco más de facilidad de la, de, de la gente de, de, de buena parte de, de España el, el moverse a Madrid que, que a Barcelona. Entonces, también eso fue una, una de las razones. Eh, muy bien, pensado. ha salido muy bien, ¿es ¿eh? de esta? Porque está la chunga, porque dices, ¿cómo no, cómo no enfadar <ríe> a nadie? <ríe> es que ya me lo habían preguntado, ya lo habrían claro. preparado. <ríe> ya para ir cerrando, Daniel, eh, siempre me gusta una, una parte un pelín personal. Eh, ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Porque, claro, es que lo hemos hablado, ¿no? Vienes de técnico, producto, negocio, pero encima te metes como country manager en tres, cuatro añitos, pasas de cero a 180 más 500 personas que vienen. Sí. Eh, ¿Qué has tenido que cambiar? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Cómo has tenido que evolucionar para, para ser capaz ¿no? de abordar todos estos retos? Uf, esta sí que es la pregunta más difícil, no la de Barcelona y Madrid. <risa> eh... No sé qué decirte. Yo, yo tengo esta filosofía de, de, de empezar poquito a poco, ¿no? eh, ir iterando ir aprendiendo y aprendiendo y, y tirar para adelante de ahí. ¿no? Eh, creo que esa es la filosofía que, me, que, no, que hace que no me dé miedo tomar retos nuevos. ¿no? Y, y creo que es una filosofía que viene mucho de la parte de, de producto. Yo, yo la, a mí la. Mi, mi, o sea, la parte de mi carrera que más me ha influenciado a nivel profesional ha sido la parte de producto, ¿no? Y creo que hay una gran cantidad de similitudes en cómo construyes un producto a cómo construyes un equipo o cómo construyes un negocio. Eh, y el tema del, del MVP yo lo aplico a... a <ríe> yo soy, soy el friki del MVP, o sea, eh, hasta, hasta a veces mi, mi novia me dice, tío, eh, ya tranquilo con el MVP, o sea, ya <ríe> no lo apliques absolutamente a todo en tu vida. Pero yo creo que eso, tú creas un equipo... Y lo, y lo guay de un equipo es crearlo pequeñito, pero funcional y, y poco a poco irlo creciendo. Eh, creo que empiezas un negocio y, y creo lo mismo, que es importante empezar a hacer cositas, medir qué tal te funcionan y ser capaz de pivotar rápido. Y eso es lo que te da agilidad para, para tal. Entonces, para mí, el aprendizaje como Product Manager ha sido lo, el aprendizaje que más me ha llevado me ha ayudado a, a nivel, a, bueno, a, a, a, a llevar otros, pro, otros proyectos con éxito. Y... Y luego una cosa que creo que ya es inherente a mí, en mi personalidad, ¿no? que está, creo que no la he tenido que aprender, es el tema de, de ser curioso. ¿no? Eh, yo he sido siempre súper, súper curioso y, y esa curiosidad fue la que me llevó a, cuando era ingeniero y estaba metido en mi problemita pequeño, a decir, oye, ¿y qué más hay? ¿y qué más hay? ¿no? Y quiero ver qué más hay. Eh, y, y bueno, eso mm, es, una, es, una, es una cualidad que creo que se puede, no tienes por qué nacer con ella, creo que se puede desarrollar. Eh, y... y y para mí es súper, vamos, para mí es una cosa que me que en, el, en mi día a día intento fomentar y en, cuanto, y en cuanto tengo oportunidad de aprender alguna cosa nueva, pues eh, ahí estoy. Y, y bueno, soy gran fan también de, en general, siguiendo en esta línea, pues de leer, leo, leo un montón. Entonces, bueno, intento ver cómo otra gente ha hecho, ha hecho las cosas de, no sé, libros tipo de Toyota Way o, o cosas así que te, que te enseñan un poco pues, cómo grandes empresas han, han han hecho un cambio en el paradigma de, de la gestión, pues creo que eh, bueno de, se puede aprender de muy, hay tanta información que se puede aprender tantas cosas que para mí ese, nivel, ese, ese ese puntito de curiosidad es lo que a mí personalmente me ayuda a ir mejorando poquito a poco no no no te puedo contestar con un gran salto de pues un día aprendí no sé qué no es, es más como un diario de ir aprendiendo poquito a poco e ir aplicando todo lo que vas aprendiendo pues en, al, al día a día en el trabajo Bendita curiosidad. Yo también creo que la gente curiosa mueve, mueve el mundo porque poco a poco van arrastrando más. Última pregunta. ¿Algún tipo de hábito que, que te ayude en tu día a día a, pues eso, a mejorar o, o, o a o aguantar a veces la tensión, la presión? Eh, para mí... Yo nunca, nunca me he agobiado demasiado con la presión. He sido, he sido, he sido tranquilo en ese, en, ese, en ese tema. O sea, es como que abordo los, los problemas y ya está. Y es como, bueno, lo voy a hacer lo mejor que puedo y ya está. Pero no tengo una, una rutina para, para descargar tensión ni nada. A mí me gusta mucho eh, personalmente hacer deporte y, y es una cosa que se la recomendaría a todo el mundo. Eh, yo lo aprendí cuando estudiaba. O sea, yo me di cuenta un año de que yo, podía, yo, yo en bachillerato me obsesioné por sacar buenas notas. O sea, yo he sido, he sido siempre buen estudiante. En bachillerato se me fue la pinta En bachillerato eh, me obsesioné con esto de las becas de excelencia, con las matrículas, quería tener en todo 10 ¿no? y me volví un poco loco. Y hubo un momento que me daba cuenta que, que estaba estudiando pues, cuatro horas al día, que para bachillerato es mucho. O sea, eso alguna gente lo estudia en la carrera, pero... pero, pero pues, eh, y me di cuenta que llegó un momento... Eh, yo había hecho un montón de deporte toda mi vida. He jugado mucho a fútbol, he jugado, he jugado mucho a baloncesto, al tenis, al pong, he esquiado, he hecho muchas cosas. Y me di cuenta de que mi rendimiento estaba bajando mucho. O sea, tenía que meter muchas horas para llegar a, a eso, a, a sacar una buena nota, ¿no? Y... Y, y bueno, y hablando con mi padre, que es mi gran, mi gran inspiración, eh, por encima incluso de Leonardo da Vinci, <ríe> eh, mi padre me decía, Daniel, hijo, es, es muy importante el, el ejercicio físico y el estar bien físicamente para rendir mentalmente. O sea, eh, llegas a un punto de plato que, no, que casi no puedes superar si no estás en condiciones tanto felices eh, eh, mentalmente como, como, como físicamente. Entonces, lo que intento practicar ahora es eso, es no dejar nunca el deporte porque, porque realmente eh, el tener el, el cerebro descansado y, y, y así eh, ayuda. Y hay, hay mogollón de soy bastante friki también de estudiar cosas, de, de leer cosas del cerebro y hay muchos estudios, por ejemplo, que, que te enseñan tu nivel de aprendizaje cuando estás haciendo un deporte a la vez es mucho mayor que cuando estás quieto. Eh, o sea, ya, ya ese nivel, ¿no? Entonces, eh, para mí eso, el, el, el mantenerte activo físicamente, y, y bueno, y obviamente, pues tener una buena salud mental, que eso radica, pues eso, en tener seres queridos. Eh, son cosas un poco obvias lo que estoy diciendo, no creo que no estoy descubriendo a nadie de América, pero, pero el tener una familia que te apoye, ser feliz con tus amigos, eh, tener una comunidad y, y de, de gente pues que, que, que comparta un poco tus intereses, pues todas esas cosas muy básicas para mí son, son fundamentales. Son básicas, pero muchas veces los descuidamos eh, imbuidos por el día a día, o sea, que estos recordatorios vienen genial, chavales, a hacer deporte, estar con los vuestros, eh, romper un poco para, para luego rendir más también, es decir, para pa estar bien y, y que luego ayuda Claro, yo creo que esto al final es un poco más de cada uno, ¿no? Luego hay gente como, como, como Elon Musk, ¿no? Que, que el tío trabaja, no sé si dice que trabaja 16 horas al día, no sé qué está, pues no sé, igual a él le funciona de puta madre, pero, pero yo creo que a la, a la mayoría nos funciona más pues, tener un, una, un, un poco de balance. Sí. a los mortales por, por lo general necesitamos otra serie de cosas también. Exactamente. Daniel, tío, oye, muchas gracias por todo lo que has compartido. Yo creo que salen, salen muchos learnings de, de tu historia, de, de conexión entre producto, parte técnica, negocio, de cómo abordar incluso el rol de country manager en un nuevo país. O yo creo que quedan como mini masterclass. Muy chulo lo que hacéis en Klarna. Eh, si alguien quiere contactarte o quiere contactar con Klarna, ¿a dónde tiene que ir? ¿Por dónde puede hacerlo? Yo LinkedIn lo veo, lo veo mucho, o sea, si, si vale. personalmente a mí me, me quieren contactar por LinkedIn, que lo, que lo hagan y yo les, les puedo intentar ayudar con lo que, con lo que pueda. Eh, y Luego tenemos una, una página de careers en, en Klarna donde están pues, todas, las, todas las posiciones puestas por si a alguien le interesa trabajar con nosotros. Y bueno, y si queréis aprender en de Klarna, pues eso, clarnacom barra es. Eh, ahí podéis encontrar pues, eh, información sobre nuestros productos y sobre lo que hacemos. Perfecto, pues nada, a, a por esos 500 personas de producto 500 ingenieros, a seguir petándolo Daniel, muchísimas gracias por, por todos estos aprendizajes Muchas gracias a ti Y a los que nos estáis escuchando, pues nada, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo